Módulo Académico de Aprendizaje, Ética Profesional, Unidad Didáctica 2. Aspectos Integrales de la Ética. A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias para el análisis de los aspectos que integran la ética profesional a partir del estudio del Código de Ética para el ejercicio de las profesiones tales como la ética e ingeniería, la responsabilidad ética y social, las entidades reguladoras de la ética profesional, la propiedad intelectual y las normas o reglas internas en las empresas. Todos los saberes anteriores serán abordados a través del desarrollo de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta unidad está referida a la revisión de los conocimientos previos y se relaciona los conocimientos y experiencias previas con los nuevos conocimientos. Por su parte, la actividad central permitirá analizar los aspectos integrales de la ética en el ejercicio profesional. Finalmente, en actividad 3,